Muchas gracias. El Halloween, fiesta que se celebra el 31 de octubre, es satánica. Y muchas personas que celebran esta noche se van a ir al infierno. Y hoy te voy a contar por qué es una celebración tan oscura que nadie debería festejar. Y cada vez que lo haces cometes un pecado. En primer lugar el Halloween sucedió hace muchos milenios en Irlanda. Ese día las brujas perversas y malignas que existen en este mundo, hechizaron a la humanidad y abrieron un portal para que entraran todo tipo de monstruos y criaturas paranormales. Esa noche las brujas y los monstruos incitaron a la sociedad a hacer cosas terribles, como quemar la Biblia y peor aún convencieron a gran parte de una multitud para que se disfrazaran como demonios con cuernos y máscaras y salían a atacar a las personas agrediéndolas físicamente diciéndoles que si no participaban en el día de Halloween serían asesinados ellos y sus familias así que se vieron obligados a participar en la ceremonia desde entonces la humanidad celebra Halloween sin saber por qué, lo que sí es verdad es que esa noche tan maligna el pueblo fue obligado a hacer cosas muy feas, ese día desaparecieron 50 mil personas que se opusieron a esta celebración. Se dice que fueron llevadas a un castillo y que fueron atormentadas y comidas por las brujas, los monstruos y los espíritus del mal. Y que su muerte sirvió como ejemplo para que los humanos se asustaran y celebraran esta fiesta con tal de que las brujas jamás volvieran. Ya entiendes por qué Halloween no es una celebración tan inocente y no se trata de un simple invento curioso, sino que encierra muchos misterios oscuros que nunca se han contado y que no tienen nada que ver con cosas buenas.